Eh, en serio, le pone más nota a las tías por ser tía, que, ¿qué coño? Y eso, <risa> tío, me encantaba esta mierda, tío. Lo, sé que lo he dicho mal. A ver, eso me recuerda a mí a ese Hugo. Uh... Espérate, me he la leche. Es que sabía que iba a tener mucha voz. ¡Ah! ¡Para, Tommy, ¡Para! Muchísimas gracias, Hugo, campeón de corazón, por esa mega sub, tío, de cuatro meses. ¡Ay, un dragón! ¡Ultra de evolución! Eh! ¡Es serio, ¡Let's go! Oye, te una resuelvas y no más. Eh, otro creador de contenido tendría sub diaria, dos dedos. Yo no pongo nada, ¿vale? Porque a, no hay que obligar a nadie, cojones. Me cago en la leche. Muchísimas gracias, Hugo campeón. Que estás de fiesta, tío. Qué guapo de San Sebastián. Como mola, macho. O sea, al fin y al cabo también son fiestas tradicionales y obviamente es como, ¿sabes? Como la tradición que tiene el pueblo y me parece la polla. Muchísimas gracias por esos cuatro meses y por todo el cariño, macho, de todo el tiempo que llevas aquí, de tu vuelta, por supuesto, que también es algo increíble, ¿no? Que podáis llegar a estar aquí a diario y aunque sea mínimo, tío, decir, hey, ¿qué pasa, papá, cabrón? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo estáis, chat? Que eso nunca se pierde, tío. Muchísimas gracias de corazón, al igual que el Partan por esos eh, 21 meses y muchas gracias Hugo por esos cuatro mesardos, tío. Mil millones de gracias. Por hacer posible que esto siga tirando para arriba, tío Y de nuevo, no, no me rindo, gente Y no me rendiré ni mucho menos Me meteré más y más y más, más duro Más esfuerzo, más de Es cierto que ayer incluso editando Bueno, editando, configurando otra vez el micro Me dolía muchísimo la espalda Literal, y es jodido, macho Todo el peso que llevo de, de la espalda también de la posición De estos dos años pues Intentaré hacer más ejercicio, tío Me coña, pero y yo Y muchas gracias nuevo campeón de, Me cago en la puta por apoyar al string Desde, desde que llegaste, ¿no? Hace ya casi dos putos años Al igual que Spartan Al igual que todo lo que estáis aquí a diario, macho Muchísimas gracias. De coña, pero yo, eh, yo qué sé, eh, es que filosofía daba pereza, eh, gusta, pero eh, da pereza y que llegue a este. Eh, eh, y que llegue así, eh, súper moderno y abierto, en verdad hace que la asignatura sea la hostia. A ver, obviamente va a ser la polla para cuando empecéis a dar eh, A ver, si es filosofía, pues lo, ya me entendéis, Hub, eh, Nietzsche, ¿no? Realmente, bueno, eh, los presocráticos, ya me entendéis, o sea, vais a flipar porque seguramente. What the fuck. No sé por qué pasa eso Y sobre todo me da rabia Porque es muy... Cada vez que pasa O sea, sucede sobre todo Cuando esquipeo O cuando le doy a los F11 Nada, me hago esta parte rápido Un momentito le voy a bajar el volumen Temazo, Dios mío El puto temazo, gente O sea, guapísimo Muchas gracias por acompañarme También en juegos de Play 1 Que tenéis un montón de ganas Tío, detrás de traer este jogo Vamos a darle rápido O sea, ya sabemos la mecánica Mecánica ¡Ah! Cabrón, el macaco Increíble macaco me flipaba yo, ¿eh? o sea, literalmente Espera un momento, porque... Ah, vale Espérate, creo que había algo aquí, ¿no? Royo, a ver ¿Cómo era esto, tío? Vienes para acá, ¿no? Y yo lo hago chiquito Ah, sí, era eso <risa> Y ahora lo pillaba y era un logro, ¿no? A ver Por si lo pillo ¡Ah! ¿No lo podías pillar? ¿Eh? Lo hacías chiquito y ya está O solo ¿Por qué me hace eso, cabrón? Vale, o sea... ¿La rana? Ok. Puta rana, tío. Déjame rana. Pues eh, yo voy a ponerme con el medieval. Disfruta, campeón, por supuesto, el lobo. ¿Lol? Yo la verdad es que el medieval, supongo que sí, le meteremos. Lo que pasa es que claro, estaba con la paranoia de eh, traer el maldito tomba, con lo juro de corazón, tío. O sea, tenía muchas ganas de traer este juego, la verdad, o sea. Aunque parezca mentira. Eh, ahora sí. Ahora sí, tío. El huevo está en azul, cabrón. El huevo está en azul. Antes no estaba en azul. Vamos a pillar esto, vamos a hacer esto. ¡Oh! Como como Toñanza al cerdo, tío. Me flipa, ¿eh? Para la niebla. le bajo un poco más de volumen. Creo que. O sea, sigo pensando que estar muy alto. Aquí, ¿no? Un poquito más para abajo. De Easy. Y el medible la verdad es que tengo ganas también de, de hacérmelo, sinceramente, en directo. Poco a poco iré trayendo más jueguecillos de Play 1, obviamente. O sea, en el emulador este, como he dicho, pues van genial, macho. Eh. Hola. Para ti, mi cola. Ajá. Me flipa demasiado, tío. Ya, o sea, ya paso a toda de pantallas. Es que claro, no sabía por dónde coño era, pues sobre todo. Ahí está el pollito. No me acordaba, tío, que era utilizando lo del torbellino, lo del tornado. Después sí nos dejará palmadito, eh, palmadito, eh, eh. ¡Macaco! ¡Macaco! Vale, eh, me deja subirme ahí. Ah, no era por atrás, coño. Entonces esto lo partimos. Para pillamos el viento como antes y sí. ¡Pollo! ¡Maldita sea! ¡El cerdo de no me persigue! Pero me flipó, o sea, también cuando trajimos el 2 me, me pareció increíble, tío No, Muchas gracias porque trae juegos de Play 1 en una comunidad, ¿entendéis? Yo qué sé, si lo hace el Juja, es porque es el Juja, ¿no? O sea, él tiene tanto feedback que puede jugar a lo que le salga la polla, por ejemplo Pero siendo una comunidad pequeña, tío, os agradece que le deis cariño y amor a este tipo de juegos Que para mí significaron mucho cuando era pequeño, muchísimo, tío eh, Bro, balanceame esta que sí, que sí, que sí. No, quiero más, quiero más impulso. Pero que no me dé el cerdo, tío. Para que no me corte la animación, su puta madre. para ahora, eh. Uop, el palo de aquí. Vamos a hablar ya con el mono y le, le decimos: ¿Qué pasa, manín, con tu face? Bye, the face. Hola, macaco. Un macaco. Dice: ¿Qué te pasa a ti? Eh, fuera de aquí, tengo hambre. Tu pelo rosa me pone nervioso. A Hungry Monkey. Easy peasy. Me encantaban lo, lo, los eh, retos, bueno, logros que tenía el juego, eh. También decirlo. Espérate un momento, gente. Ah, si no era. Para que le den por culo a la manzana, gente. Que... Easy peasy. Ahora sí que sí. Pasamos, gente. Aunque he de decir que, bueno, en verdad es opcional lo de la animación de ahí abajo. Si mal no recuerdo. Vale, llega a este punto. Era el triángulo. O sea, es que esto es lo que. Antes no me acordaba de esto, tío. Ahora hacemos lo del Fur el Furious eh, Twister y se va la niebla. El tornado, eh, no me acordaba, os lo prometo. Hace mucho tiempo también eran súper pequeño. O sea, mira qué bonito la intro, tío. Bueno, las intros, las intros, tío. Eran preciosas, me flipaban porque. Me... A ver, era como todo el rollo muy Final Fantasy, ¿sabes? Realmente. Qué guapo, tío. Qué guapo, chaval. Muchas gracias de nuevo, y sabéis que me hace un montón de ilusión y, o me transmite mucha felicidad el traer juegos así, tío. Realmente. Era como que tenían todo, ¿sabes? Todo el rollo. Cuando eran pequeños, este era el juego que la partía, gente. Este tipo de yo con la partida junto con los Final Fantasy, claro, o sea, ya me jodería. Eso está más claro que el agua. ¡Oh! Eh, el pedo, gente. Me mola, tío, una puta barbaridad. Sé que puede parecer simple el juego, pero a la larga, o sea, ojalá en algún momento lo jugáis, tío. ¡Ay! ¡No me acordaba de eso! ¡Bro! Me piqueo los huevos. Joder, una gran puta. Gente, ¿cómo cojones mataba yo a eso? Eso no se puede mandar, ¿no? ¡Está! Ah, ¡Qué guapo! El otro pollito, creo que son cinco, ¿no? ¿Era? Como mola Después podría pillar el cofre ¿eh? De allí No os preocupéis sí, sí, bueno, si sí, Rompemos Ahí va Mira, mira, mira la Ay Mamá huevo Rana mamona, Tío, la rana es que De verdad ¿eh? Vente conmigo, bro Es mi, es mi mochilita Es mi bag Vale, ahora sí que sí Recorremos otra vez Es que el juego es muy así ¿No? Es rollo de izquierda a derecha Derecha a izquierda Y otra vez a vuelta a empezar Eh... Si, sí, más no recuerdo Creo que sí O sí Me dejaba subir ahí ¿No? Creo o sea, pasa que no he llegado con el flow necesario, ¿no? Claro. <coughs> Hostia, ya me acuerdo de ese NPC, tío. Del hombre del bosque. Esperaos. Esto era así, ¿no? ¿Ok? Este mazo, gente. Que he cambiado está el del ring, ¿eh? <risa> Vamos a ver, era para allá, ¿no? Del tiri. Ey, ey, ey, ey, La rana, ¿sabes? Madre. Creo, si mal no recuerdo, creo que me estoy saltando el proceso, ¿eh? Que primero era por el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. sí Creo que sí que era por el otro lado primero, ¿no? ¡Oh! ¡Hostia, la leche! ¿Esto era una vida? solo era una vida? No, no. Ah, vale, ya decía yo. O sea, espérate. Ahora sí, ahora eh, hablamos con él. Hola. ¿No hablaba ya contigo? Ah, no, era para cambiar de perspectiva, ¿no? O sea, increíble. Espera, no obstante, porque... Ah, yo creo que por aquí no era, ¿no? Ah, sí, sí que era la tortuga, ¿no? Mapísimo gente. Nuestra amiga la tortoise. ¿eh? El el hombre mono, tío, no me acordaba de él. You want to get palm me? Can you swim? Sí, claro, puedo nadar, cabrón. Hijo de puta, ¿sabes? ¿eh? Madre mía. ¿Qué pasa, cabrón? I can swim. Eh, pero compárate con una tortuga bajo mía. ja I so I so Mr. Tartus save you this time, but next time you can may not be so lucky. You can go past the uh, door. Uh, there is endless. You can uh, swim. Treat me. Uh, you are not uh, up uh, to it yet, ¿vale? Come back uh, after you uh, little how to swim. Hey, you hungry? What? Why you don't uh, take this uh, with you? Gracias por esa banana, gente. Ya sabes para dónde va la banana. Para nuestro colega, el macaco refinado. Un macaquinho fino. Está fino, eh. Estoy basado, gente, el macaco. Macaco de toma basadísimo, tío. Joder, de puta. ¿Cómo se llamaba, tío? Me encago la leche, tanto guapo, tío. Me mola. Ahora sí que sí, ¿no? Era... Eh, eh, wait, wait, wait a minute. Porque creo que era esto. O sea, subir otra vez, no por aquí, pero arriba... Estaba el otro huevo, creo. Creo que sí, que estaba el otro puto huevo de pájaro, eh. Creo. I think so. Qué mazo, Dios mío. Pam, pam, pam, pam, pam. Ahí estamos, gente. Easy peasy. hola. Hello, bear. How are you? How are you feeling? I I, I want to steal you. Hey, el little chicken. Madre mía. Eh, guapo, gente. The Apps Bots. Eh, ¿Cómo era para interactuar con él? O sea, de ninguna manera, ¿no? Vale, si mal no recuerdo, después sí que podía pegar pachazo, ¿no? Esto no podía abrir todavía, ¿no? Eba. Eso no. super guapo, gente. Esperad por qué me estoy yendo. Yo creo que por aquí no es. ¿eh? No obstante, esto sería como la segunda. Ah, no, sí, sí, sí. ¡Oh, qué temazo! ¿Qué shall I do? Mm -hmm. <risa> ¡Hey, hello there! You are a cute little fella. <laughs> yes, I am the uh, 200 f years old uh, wizard man. What can I do for you? The 200 year old what? <laughs> <laughs> oh, yeah, dude. <laughs> guapo, dude. Oh, I'm sorry. My mind is purple. Uh, preprocrative. Uh, what the fuck with something else at uh, the moment? Said, will you uh, do me a favor? You see, uh, there is something what uh, you should really uh, bother me. You must be sent the, your the way uh, there, the red coca uh, verse. Ok. Uh. Te traigo todos los pollos que quieras, cojones. Inside the uh, coca egg. Le he ya todos los juegos para hacer la misión directamente. Good job. You will be found all of them. Mmm, but uh, where, is, uh, where are the cheats? Guapísimo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Inside the coca egg. The Copa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Me gustaba mucho este juego porque, a ver, era muy friendly, tío, Tenías como, sabe, mini, mini cosillas que hacer a lo largo de todos los mapas. Never mind, uh, you don't uh, need to uh, show me. It's all right already. Send to you, send uh, to you. I have uh, one less uh, thing to uh, worry about now. Ah, yes. Uh, you wanted to see me about something, right? Sí, sí, sí, sí, sí, yes. This Qué bonito, tío. Muchas gracias nuevo por vivir estos momentos. Porque era la polla, tío, de pequeño. Los cerdiablos, gente. Qué guapo. ¡Ejército! ¡Cerdo! Qué guapada, tío. Nada más, me hace completamente feliz raro juego de Play 1. <risa> Como nos cuenta la leyenda, ¿sabes? De los putos ser diablos, ¿eh? No dice, eh, just be careful, man. Dice, Hazard, uh, 200 years old be. I'm going to eat you. <risa> Qué guapo, tío. Dame la gay, gracias. Es eh, verdad, ya con esto podríamos abrirla. Vale, los cofres de 100 años, tío. Guapísimo. Be world elder. Hasta luego, anciano. Ahí es verdad. Es verdad, es verdad. Espera, espera, espera, no, no, no, no. Vamos hacia atrás, ¿vale? Vamos a hacer primero las misiones Es que, a ver, el juego de plataforma y durito Obliga un poco como ir hacia adelante, hacia atrás Todo el puto rato de same time Pero se te hace, no se te hace monótono ni mucho menos O sea, esto ya veréis que después tiene su lógica Todo lo que voy a ir a buscar ahora tiene su lógica Y que lo vamos a necesitar sí o sí, ¿no? Que aquí tenemos que llegar a 50k de experiencia ¿Vale? Para poder hacerlo O sea, pero ya veréis después que me da Y está guapo, verdad, está bastante, bastante guapo Eh, top abajo, gente ahora, ahora por aquí eso ahí arriba tiene mi nombre, ¿no? Creo que se me ha escapado la rupia esa Oh, Este es fácil Es verdad, mañana a lo mejor traigo el, el Zelda eh, El de los bichitos oh, oh, oh, Mierda El de los bichitos kawaii, tío, está todo guapo, la verdad Vamos a pillar la, la, la de esta Por aquí no fui antes, no, vale Ajá What the fuck is wrong with you, pig? ¡Hola! A ese no lo podía abrir, claro, ese es el cheto. Gente, la ranita no estaba aquí me hacía gracia que fue. ¡Hostia! Me comió el lobo, gente. A ver si es invisible. Sí, ¿no? Vámonos, gente, ¿no? Que menos. Alguien ha pedido unas bananas. El el monito, ¿no? De monkey flick Ahora sí que puedo abrirlo. ¡Ey! La campana de los vientos. Vamos oh, a darle. Qué guapo, tío, de nuevo. Los juro de corazón, tío. Muchas gracias, por supuesto, también eh, a todos y a todas. Gracias, Hugo, por eso. Eh, cuatro meses Qué Guay, y muchas gracias, apartan por esos 21 meses, tío. Gracias por apoyar al canal en todo este tiempo, por supuesto. Que solo hace cinco días, no desde que hicimos dos años en Twitch. Y la verdad es que sabéis, demás que no me rendiré y que le daré vueltas y vueltas y vueltas. Y si no sale, pues más vueltas y vueltas y vueltas hasta que salga, gente. Vamos a darle la vamos a ir por el otro site y vamos a darle al monito ya, lo... las bananinas maré las primeras tres pantallas más o menos para que sea algo, bueno, rápido no, en verdad, o sea, no, no es que sea rápido ni mucho menos, sino, ya me entendéis, clapearnos el juego en cierto modo y que no sea algo tan denso, porque, como ya sabéis, un juego de Play 1 es difícil de traer al canal siempre y cuando no sea ya un famoso ni mucho menos, Me diría cuando eres un famoso pues puedes traer lo que te salga la polla, literalmente, que la gente lo va a vivir igual, ¿no? A que no te doy las bananas, son guarro, que no te las doy, eh. Se estás poniendo tu, mu... tu mamón, eh, un mamoncito. Toma las bananitas, mono Oh, wow. You, you will be... Uh, me... Your bananas. Thanks, uh, you are uh, not so bad after all. I was uh, so hungry, I could uh, move. My name is Charles. I know what I can do for you. I will teach you uh, a trick, okay? Prese, uh, <laughs> Vale. Animal das, me encanta Al ah, círculo, o sea, al correr, ¿sabes? Perdón, al cuadrado, correr como un animal, tío, mira, mira, ver Eso es lo que nos ha enseñado, ¿sabes? El puto macaco Eh, the Frog Run Away Espera un momento porque Tío, ¿cómo era lo de la rana? No me acuerdo, eh Fuera de coño, no me acuerdo ahora mismo Yo sé que la rana le tenía que hacer algo, pero el qué? Para sí que sí, creo que ya estaría, ¿no? Bueno, esto no, esto no era aquí arriba, creo que era. Oh oh. Ah, sí, sí, sí. Esto me permitía llegar a la torre, ¿no? Sí, sí, de puta madre. Hola, un ¿bon día. Ahora sí que sí nos piramos. Del tirón. Let's go. Tío, me acuerdo de... O sea, me acuerdo de muchas cosas y otras.